Bueno, en primer lugar, hace un rato hemos sabido que los taxistas de Madrid han desconvocado su huelga, en la que llevaban implicados desde hace algunas, algunas semanas. Queremos mandarles desde aquí nuestro reconocimiento, un abrazo enorme y... Sobre todo agradecerles que se hayan movilizado para defender sus derechos frente a las multinacionales y sus mayordomos del Partido Popular y de Ciudadanos. La senadora Angulo antes ha hablado de una reforma fiscal progresiva equiparándola a una subida brutal de impuestos. No. Desde nuestro grupo parlamentario lo que proponemos es sencillamente que España se equipare a cualquier otro país europeo, a Francia, que se equipare a Bélgica, que se equipare a Austria, Alemania, que se equipare a los países de nuestro entorno para garantizar servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación o los servicios sociales, que se equiparen ingresos fiscales para poder invertir en modernizar nuestra economía. Pero es que el problema que tienen ustedes es que son contrarios al estado del bienestar, son contrarios a que tengamos una educación pública, que tengamos una sanidad pública, son contrarios al estado de las autonomías, porque son contrarios a la diversidad y a la pluralidad que existe en este país. Usted ha hablado de corresponsabilidad fiscal al mismo tiempo que hablaba de abolir el impuesto de sucesiones y el impuesto de patrimonio en determinadas comunidades autónomas. ¿Qué concepto de corresponsabilidad fiscal es el dumping Es el dumping fiscal? ¿Qué, ¿Qué tipo de corresponsabilidad fiscal es esa? No, lo que ustedes pretenden es, de nuevo, atacar nuestro sistema fiscal para hacer inviables nuestras comunidades autónomas, para hacer inviable nuestro estado de bienestar. Son ustedes quienes ponen patas arriba nuestras instituciones. En mi comunidad, en la Comunidad Valenciana, ustedes dejaron pufos de miles de millones de euros como consecuencia de la corrupción y del despilfarro que ustedes acometieron durante 20 años de gobierno. No pueden ustedes venir a hablarnos de respeto a las instituciones cuando son ustedes los responsables de haberlas saqueado, de haberlas convertido en chiringuitos. Y, en respecte... y respecto a Cataluña... Respecto a la intervención la intervención del senador Cleríes, eh, creo que todas las fuerzas que no se colocan de parte del Partido Popular, Ciudadanos y de Vox deberían ser capaces de ponernos de acuerdo en algo tan elemental como defender el sistema de bienestar, en algo tan elemental como defender la autonomía, la de Cataluña y la del de resto de comunidades autónomas. Eh, esto pasa, entre otras cosas, por eh, sustentar este Gobierno, por aprobar los presupuestos generales del Estado. Y creo que en ninguna en, en España ni en Cataluña puede entender que su partido o Esquerra Republicana de Cataluña eh, presenten vetos a los presupuestos generales del Estado, que suponen que, es, que se aumenten las partidas de independencia, que haya partidas para la enseñanza infantil de 0 a 3 años a que se incrementen las inversiones en Andalucía, en la Comunidad Valenciana, pero también en Cataluña. Eh, les pido desde aquí que reconsideren su posición y que durante estos próximos meses se puedan tramitar los presupuestos generales del Estado, aprobarlos y tirar adelante por el beneficio de todos y por el beneficio de nuestro pueblo y de nuestra gente. Gracias.